visualizaciones este tutorial explorará la variedad de visualizaciones disponibles en el portal de números para el desarrollo y dará algunas sugerencias para cómo elegir el gráfico apropiado basado en los datos que tienes tipos de datos y gráficos están preseleccionados en números para el desarrollo un gráfico de línea este gráfico conecta datos individuales para mostrar fácilmente una secuencia de valores las cuales a su vez manifiestan tendencias a lo largo de un periodo de tiempo de esta forma si tienes datos organizados de modo temporal, por año, trimestre, mes o días, etc., debes considerar un gráfico de línea para ver una tendencia rápida. Aquí tienes un ejemplo de números para el desarrollo. Gráfico de barras. Los gráficos de barras son usados para comparar dos o más valores. También sirven para tener una representación gráfica de la diferencia de frecuencias o de intensidad de la característica numérica de interés. Las barras pueden orientarse verticalmente u horizontalmente. Si tienes datos con comparaciones de tamaño, rankings, relaciones, parte-todo o distribución, es recomendable usar un gráfico de barras. También son útiles para series de tiempos. Aquí puedes ver un ejemplo de la comparación de los valores de un indicador en dos años para los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo en Números para el Desarrollo. Gráfico de Media Luna Esta visualización puede usarse cuando quieras destacar datos con dos perspectivas distintas. En Números para el Desarrollo creamos una visualización de Media Luna con una combinación de un gráfico de barras apilado izquierda y un gráfico de rosca derecha Ambos sirven para destacar cómo un dato puede aportar al análisis desde dos perspectivas distintas. Finalmente, un conector entre ambas vistas puede ayudarte a comparar el desempeño de cada componente respecto de cada perspectiva. En este caso, el total derecha y el temporal izquierda. Gráfico de línea y de barra. Puedes usar una combinación de gráficos de línea y barras para construir una comparación efectiva entre dos distintos indicadores en el tiempo. Este gráfico tendrá dos ejes Y vertical independientes, uno para cada indicador. El eje X horizontal ofrece los valores de datos del primer indicador, mientras la altura de cada barra indica el valor para el segundo indicador. Aquí tienes un ejemplo de números para el desarrollo.